su testimonio, invitamos a una parte del gobierno. Nosotros hemos estado invitando también, si hemos estado aquí, a un vídeo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es A ver, Ramón, quisiera que... ¿Cómo recibió su testimonio? Bueno, nuevamente, saludar a todos los compañeros que están acá presentes. Eh, yo quisiera eh, primero agradecer Compañera Eugenia Centeno, al compañero Rubén Chaldi, por eh, sus testimonios ante el pueblo alteño y el pueblo boliviano. Anoche tuve la oportunidad también de escuchar eh, testimonios de otros compañeros de la ciudad de Riberalta, que fueron también eh, compañeros detenidos por la dictadura, encarcelados injustamente, perseguidos injustamente además enjuiciados de la manera más eh, suya. Todos los días estamos escuchando este tipo de testimonios, pero los testimonios más eh, conmovedores, por supuesto, son aquellos testimonios de las personas que han estado en, el, en, en, este, en este territorio de la resistencia al alteña. Yo quisiera empezar además de volver a agradecer a los compañeros, quisiera empezar con una pregunta ¿qué más se necesita para demostrar que hubo un golpe de Estado en Bolivia? ¿qué más se tiene que hacer? se necesita más masacres además de Sencata de Guayani de Sacaba del Tegregal, de Ovejuyo se necesita que se encarcele más a la gente se necesita que los fiscales persigan más a los compañeros en el país ¿qué, qué más se necesita para decir que hay un golpe de estado? que hubo un golpe de estado esa es una pregunta que que tiene que ayudarnos a profundizar más la situación que el país está viviendo. La primera pregunta es esa. La segunda, ¿cuáles son las razones por las que se pretende confundir a la gente, a la población? ¿Cuáles son las razones por las cuales se pretende decir que no hubo golpe, que hubo renuncia, y, consecuentemente, que hubo una sucesión constitucional. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué este, esta pretensión de tratar de esconder debajo de la alfombra, tratar de distraer a la población, tratar de secuestrar la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué este relato que quiere doblarle la verdad a los compañeros que han sido heridos a las compañeras que han sido perseguidas ¿qué quieren? que se reitere el silencio de los muertos de los masacrados quieren hacer desaparecer a, la, a los 37 asesinados impunemente en eh, en estos lugares donde se produjo la masacre quieren hacer desaparecer las imágenes de la televisión los tanques en movimiento el ejército reprimiendo la policía amotinándose, eso que pretenden? es que hay una pretensión de subestimar la memoria el dolor la humillación del pueblo boliviano, compañeros hay esta pretensión de querer subestimar la resistencia de nuestro pueblo ¿por qué esto? ¿por qué esta nueva ofensiva política, ideológica mediática contra las víctimas de siempre? ¿por qué? ¿por qué tanto desprecio a la memoria a la dignidad de la gente a la mujer de pollera, a nuestros símbolos más queridos ancestrales que guardan la memoria de la resistencia de 500 años ¿por qué? estos son los temas de fondo que hay que discutir todos los días en todas las asambleas en todas las reuniones y fundamentalmente los jóvenes este, este, este testimonio debe servir para alimentar el debate de los jóvenes. yo quiero compañeros aprovechar si me permiten aquí en nuestros compañeros de radio San Gabriel, San Gabriel yo quiero aprovechar para hacer un análisis acerca de lo que fue de lo que fueron los golpes de estado y de lo que fue este golpe de estado y quiero empezar señalando compañeros, ustedes han, han visto que en América Latina se ha dado algún golpe de Estado a algún gobierno de la derecha compañeros es decir, en América Latina los militares, los políticos eh, los abogados, los jueces han dado algún golpe de Estado a la derecha han dado un golpe de Estado al Bolsonaro, al Piñera al Macri a Lenín Moreno, ¿hay alguna alguna conspiración oscura contra estas contra estos gobiernos? No. Compañeros, los golpes de Estado en América Latina en los últimos 20 años se han dado contra gobiernos progresistas, contra gobiernos de izquierda, contra gobiernos populares, contra gobiernos que lo, que, han, que lo único que han querido hacer es cambiar el destino de la historia, el destino de sus pueblos. Esos pueblos se han cansado de estar sometidos al imperio, a sus gobiernos títeres, a sus oligarquías nacionales. Esos pueblos que se cansaron de llevar sobre sus hombros el peso de la historia. De, se han cansado de estar humillados secularmente durante mucho tiempo. Esos pueblos que han colocado gobiernos de izquierda progresistas en América Latina, todos esos gobiernos, sin excepción, han sido víctimas de golpes de Estado. Esta es la primera constatación, queridos compañeros. La, el Imperio no golpea a la derecha. me siento medio incómodo me aquí, me voy a parar acá, bien? Bien. El Imperio no, no golpea a la derecha queridos compañeros, porque sería una contradicción en sí misma. ¿Cómo va a golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a, para golpear a Bolsonaro? ninguna ¿sí? pero golpea a gobiernos de izquierda la primera constatación miren el primer golpe de estado del siglo XX se produjo contra el presidente Chávez abril del, 2020, del 2002 primer golpe de estado del siglo XXI Segundo golpe de Estado del siglo XXI, el presidente Zelaya en Honduras. Tercer golpe, el presidente Correa en el Ecuador. Cuarto golpe, el presidente Lugo, Fernando Lugo en Paraguay. Quinto golpe, el presidente Evo, el 2008 en Bolivia. Sexto golpe. La contra la presidenta Dilma Rousseff en el Paraguay, séptimo golpe contra el presidente Evo, dos golpes de Estado 2019 bien, estos son los nuevos golpes de Estado en la historia de América Latina golpes contra gobiernos progresistas bien Segunda característica, compañeros, estos golpes de Estado son nuevos, es decir, nuevos en la manera de construir los golpes de Estado, a diferencia de los golpes de Estado de la década de los 60 y de la década de los 70. Aquí el compañero Jechaú ha debido ser víctima de los golpes de Estado de la década del 60 y la década del 70, ustedes no habían nacido, ni siquiera eran embriones, no eran proyectos de nada todavía, la mayoría de ustedes, ¿no? No estaban ni siquiera, ni siquiera pensados ustedes, nada, no habían nacido. Esos golpes de la década del 60 y del 70, compañeros, fueron golpes que se hicieron al amparo de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto tiene que, ser una, tiene que ser una charla también ilustrativa, ¿no? Eran golpes que provenían desde Washington contra gobiernos que lo único que querían era tener autodeterminación entre los golpes de, los, de, de la década del 60 y de los 70 golpes bajo la dirección de Estados Unidos de Washington golpes en nombre de la lucha contra el comunismo y por lo tanto eran golpes contra gobiernos progresistas también de la década del 60 y del 70 y que eran considerados por go gobiernos de signo pro- comunista eran los golpes por lo tanto en el marco de la guerra fría golpes desde Estados Unidos contra gobiernos progresistas pero además la característica de estos golpes de la década de los 60 y 70 eran que eran golpes planificados dirigidos ejecutados por los militares por las fuerzas armadas pero además, los, después de los golpes, los gobiernos eran dirigidos por los militares. Ese es el periodo en el que se establecen las dictaduras militares. Las dictaduras militares tienen un origen ideológico y político y todas estaban alineados, cómo estaban alineados a los Estados Unidos. El golpe de Estado contra... Paz extensor en 64. Golpes de Estado contra el presidente popular Getulio Vargas en el Brasil. Golpes de Estado en República Dominicana, golpes de Estado en, en, en varios países de América Latina, para instaurar dictaduras militares. Strosler en Paraguay, Videla en Argentina. Pinochet en Chile, Banzer, Barrientos y Banzer en Bolivia, los militares, no recuerdo bien, los de la Junta Militar del Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Entonces, esta es otra característica de los golpes de la década del 60 y de la década del 70. ¿Apoyados por quienes? Por la Iglesia Católica, compañeros, por los empresarios, por los medios de comunicación, intelectuales conservadores de derecha, sostenidos financieramente por Estados Unidos, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyados por la OEA porque la OEA no se pronunciaba contra las dictaduras de la década del 60 y 70, porque la OEA era, como decía alguien, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. La OEA estaba al servicio del golpismo. Compañeros y compañeras, no se olvide eso. Esas dictaduras, ¿qué hicieron en América Latina? ¿Qué hicieron en nuestros pueblos? Primero, entregaron los gobiernos a, a las empresas transnacionales, entregaron nuestros, nuestra, nuestros territorios, nuestros recursos naturales, los entregaron a las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos y de Europa. Segundo, las Fuerzas Armadas... Fueron domesticadas, colonizadas, intervenidas por esas dictaduras de la década de 60 y 70. La policía igual, la policía igual. Instalar proyectos sociales para amortiguar el golpe, la alianza para el progreso, la acción cívica militar, para impedir que la sociedad se rebelara. Pero, ¿cuál fue la característica de estas dictaduras? La masacre, la persecución, el exilio, la desaparición. Compañeros, en Argentina, masacraron a más de 30.000 argentinos. En Chile, creo, el interior con el informe de derechos humanos, señala que Pinochet se hizo desaparecer a más de 3.000 o 4.000 personas. Van a ser en Bolivia miles, cientos de desaparecidos, la masacre del Valle Alto, lo mismo en Paraguay. Por lo tanto, la característica de esas dictaduras fue la represión, la masacre la persecución. En la dictadura no había independencia de poderes, compañeros. Los jóvenes. No es que había el poder judicial que era independiente al poder ejecutivo. No había parlamentos. Habían desaparecido los parlamentos. El único poder que concentraba, que concentraba la fuerza eran las Fuerzas Armadas. Las fuerzas, en las Fuerzas Armadas se concentraba el Parlamento manera irregular, se concentraba el poder judicial, el poder electoral, se concentraba todo. Y varias de estas insisto, varias de estas dictaduras tenían la bendición de sectores conservadores de la iglesia o de las iglesias. No sé si se está escuchando bien porque escucho ahí como un sonido medio, medio extraño. ¿No? Eh, bueno, vamos a hablar también al estudio por favor. Vamos... ¿Está bien? Perfecto. Ese es mi oído entonces que está mal. Bueno, compañeros. Esas son las características de, la, de los golpes de la década de los 60. Después vinía, vino. después de las dictaduras, se transitó hacia la democracia. Y en la democracia nos vendieron el gran proyecto de la democratización de nuestra sociedad si terminamos en manos de otra dictadura, de la dictadura neoliberal, que impuso el libre mercado, que impuso el saqueo de nuestros recursos naturales, que devastó las empresas públicas. Prácticamente nos sometimos al imperio, el capital. Nuestros países pasaron a la condición de ser simplemente peones en el tablero financiero internacional. Abiertos nuestros libres mercados, nosotros prácticamente se derrumbó nuestra capacidad productiva, abrimos los mercados y todo lo de la exportación, las exportaciones ingresaban a Bolivia, liberados de impuestos, destruyeron la industria nacional, nos quedamos sin empleo, se produjo un crecimiento de la miseria, de la, de la exclusión y nos vendían el sueño de la democracia. Bien, compañeros, los golpes del siglo XXI, del cual son víctimas nuestros compañeros, estos golpes del siglo XXI, piensen, ya no son golpes que vienen bajo el imperio de los cañones o de los fusiles en algunos casos sí en otros casos no los nuevos golpes de Estado, compañeros hoy día tienen otra manera otra metodología en general participan las fuerzas armadas pero si nosotros vemos estos últimos ocho golpes de Estado en América Latina, ¿quiénes son los actores principales de los golpes? Poder parlamentario, parlamento, el impeachment, el juicio contra Dilma Rousseff y el golpe contra Dilma Rousseff se hizo de una alianza entre el Poder Legislativo de Brasil más los medios de comunicación. Fue un golpe parlamentario mediático. ¿Por qué razón se la golpeó a la presidenta Dilma? ¿Por qué se la sacó del gobierno? Dice por una razón administrativa. 30 o 40 años de los gobiernos que pasaron por el Brasil tomaron la misma decisión que tomó la presidenta Dilma Susset. Y sin embargo, la golpearon a la presidenta Dilma Susset. Por lo tanto, golpes, que bien provienen, golpes parlamentarios mediáticos en el Brasil, golpe parlamentario mediático en el Paraguay contra Lugo, golpe petrolero, compañeros, contra Chávez en Venezuela, o creen que el golpe en Venezuela fue para que llegara la democracia, ¿Qué hay mayor democracia que la de Chávez que había prácticamente terminado con lo que se llamó el punto fijo es decir, la alianza de los sectores oligárquicos conservadores golpe contra Chávez fue un golpe por el petróleo compañeros, no, de eso no pierdan de vista el golpe contra Zelaya se lo hizo porque Zelaya se sumó al proyecto del ALBA es decir, aquellos países que estaba apostando por la integración regional, por la liberación económica, por la soberanía de su pueblo. Pero además, el golpe en Honduras se hizo porque Zelaya, según los norteamericanos, según los norteamericanos, iba a nacionalizar el mayor aeropuerto que se había convertido en la base militar más importante de Estados Unidos en Honduras. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, antes que nacionalice, antes que recupere Honduras, nuestra base militar hay que sacarlo del gobierno. Y los militares le hicieron el golpe y lo exilaron a Zelaya en un avión norteamericano. Decía del Gobierno norteamericano. El golpe contra contra Correa, un golpe de los empresarios ecuatorianos liderizado por policías en el Ecuador que no lograron derrumbar el Gobierno de Correa por la reacción inmediata del pueblo ecuatoriano. El golpe cívico-prefectural del 2008 contra el presidente Evo contra nuestro gobierno 2008 compañeros golpe cívico prefectural ¿dónde empezó? en Santa Cruz con los prefectos con los comités cívicos que la media luna que después prosperó después de que lo derrotamos, derrotamos el golpe del 2008 recuerden bien pasaron a la fase del separatismo y también derrocamos el separatismo. Miren, la mayor parte de estos nuevos golpes han tenido como protagonistas a los parlamentos, a los poderes judiciales, a los medios de comunicación, iglesias de diversa naturaleza el apoyo Internacional, Grupo de Lima, OEA, Estados Unidos y Unión Europea. Estos son los nuevos golpes de Estado. Y fíjense, los militares en estos golpes de Estado aparecen, no como aparecían en la década del 60 y el 70, ahora aparecen, pero no tanto como en la década del 60 y el 70. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen los militares ahora tan visibles como hace 30 o 40 años? ¿Saben por qué compañeros? Porque la población tiene conciencia de que las dictaduras militares no tienen mucho tiempo de vida de que las dictaduras militares tienen en realidad el tiempo muy limitado y los norteamericanos han estudiado eso. ¿Para qué sirven entonces las Fuerzas Armadas? Solamente para golpear y luego entregar el poder. ¿A quién? Al capital financiero transnacional, a la derecha oligárquica, a los empresarios. ¿A quién le entregó el poder en, en, en Brasil, el Parlamento Brasilero? ¿A quién le entregó el poder? A Temer. Y luego el poder pasó a Bolsonaro. ¿Pero quién tiene el poder en el Brasil? El capital financiero transnacional, compañeros. Privatizaron. Durante el gobierno de Temer se privatizó Petrobras. Las grandes empresas brasileras se privatizaron a precio de gallina muerta en menos de un año. Embraer la industria aeronáutica y aeroespacial más importante del Brasil se vendió a precio de gallina muerta. ¿A quién le entregó Pinochet el poder, compañeros, después de que se fue? A los empresarios chilenos. ¿Quiénes fueron hoy los presidentes de, de, de Chile? Empresarios, Piñera, que se da el lujo de cuestionar ¿no es cierto lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿A quién le entregaron el poder en, después de que tumbaron a Chávez? ¿A Carmona, el presidente de Telecámaras? ¿sí? ¿A quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto? Que lo, la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Entonces, compañeros, empresarios, medios de comunicación hegemónicos, fiscales y parlamentarios. Esas son las características de los golpes de Estado. Bien, Bolivia, concentrémonos ahora en Bolivia. ¿Cuál es la historia de los golpes de Estado en Bolivia, compañeros? Todos los de Estado en Bolivia, sin excepción, que me corten la cabeza, si, si ocurre lo contrario, sin excepción, desde el 4 de noviembre de 1964 tienen la factura del imperio norteamericano, no hay ningún golpe en Bolivia que se haya llevado a cabo sin la media de Washington del Departamento de Estado del Departamento de Defensa del Pentágono o del Comando Sur hemos sido víctimas de la codicia económica del, de la injerencia política de la intervención militar norteamericana desde hace 70 años compañeros y compañeras no se confundan Seguimos siendo víctimas de esa aspiración norteamericana de convertir a nuestros países en colonias que está además amparado en la doctrina norteamericana que se llama la doctrina Monroe, Monroe que fue establecida en 1823 y que dice esa doctrina que América debe ser de los americanos. Esa es la doctrina que guía la intervención de los Estados Unidos en América Latina y particularmente en Bolivia. Primera consideración, no existe un golpe de Estado, insisto, en Bolivia sin la venia, el apoyo, el financiamiento, la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Los golpes de Estado en Bolivia en el último medio siglo son producto de la decisión del Imperio Norteamericano. Segunda característica de los golpes de Estado en Bolivia, mis queridos compañeros. No hay golpe en Bolivia sin masacre. No existe golpe sin masacre. Y les voy a recordar, hermanos y hermanas, el golpe de Estado del 4 de, el primer golpe de Estado del, de, la, de la segunda mitad del siglo XX, el 4 de noviembre de 1964, cuando Barrientos le dan golpe de Estado al presidente constitucional, Paz Estensor, siendo su vicepresidente, termina en un baño de sangre que se ratifica estando barrientos como presidente en 1965 masacres en Biloco, Caracoles, Uncía y 1967 con barrientos la masacre de San Juan en las minas de Yayagua, Catari, siglo XX. Bien, insisto compañeros. No hay golpe de estado militar en Bolivia sin masacre sangrienta. El otro golpe, 21 de agosto de 1971, golpe de base contra J.J. Torres, un gobierno progresista, masacre sangrienta. Pánser desde Santa Cruz opera con paramilitares con parte del ejército masacrando a nuestros compañeros en la Inca Cota, en Villa Victoria ahí están los compañeros acá que han sido testigos de esas masacres no contentos persecución, cárcel masacre en, en el Valle Alto de Cochabamba Tolata Epizana masacres mineras durante la dictadura de Banzer tercer golpe de estado 17 de julio de 1980 García Mesa compañeros perdón antes de García Mesa 2 de noviembre de 1979 golpe de estado de Alberto Matuchuch, más de 400 bolivianos masacrados en San Francisco, en las calles de La Paz con Natuchu, golpe de Estado, julio del 2000, de 1980 con García Mesa y Arce Gómez. masacre contra los mineros, masacre en la Hashington, en medio de los negocios del narcotráfico de la dictadura militar porque era un gobierno narcotraficante era la narcodictadura compañeros esa es la historia golpe militar masacre gobiernos neoliberales masacre compañeros capacita en el gobierno de Sánchez de Lozada, neoliberales. Las masacres en Villatunari durante el gobierno de Banzer cuando lo convirtieron en gobierno demócrata. Compañeros, las masacres en el Altiplano, en la, guerra de, en la guerra del gas, del agua. Las masacres en Cochabamba durante la guerra del agua. El neoliberalismo también engendró masacres. Este golpe, la masacre del 2003, compañeros, contra este pueblo valiente, contra este pueblo rebelde del Alto, 67 muertos, 600 heridos, durante la dictadura neoliberal de Sánchez de Lozada, que tuvo que escaparse a Estados Unidos. Y esta masacre... Desencata Sacaba, Guayani, Coca-Cola, Ovejuyo. Sigue la trayectoria de los golpes y las masacres que provienen de las entrañas de la derecha, apoyadas por las entrañas del imperio, con los mismos personajes políticos de la derecha, a ser... Goni, Tuto Quiroga, Doria Medina, los mismos personajes que están presentes en las masacres, en las masacres que han derramado tanto luto, tanto dolor, tanta sangre, tanta miseria. Son los mismos personajes que impulsaron la privatización del país, Paz Extensión. Pasamora, El Goni, Tutoquiro, son los mismos que deshuesaron, que desmantelaron al país, los que entregaron nuestros recursos naturales. Por lo tanto, fíjense, los golpes se llevaron adelante para imponer un proyecto de vaciamiento nacional, de saqueo nacional de desmantelamiento de lo nacional popular, compañeros. Y por eso hay que entender el golpe del 2019 como un golpe de destrucción de un proyecto popular que estaba empezando a levantar vuelo. Ahora nos vamos a preguntar por qué el golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuáles son las razones por las que se dio este golpe de Estado? el 10 de noviembre del 2019. Yo ahí voy a tratar de ser lo más claro posible. Compañeros, el golpe del 10 de noviembre en realidad es el corolario de un proceso golpista que empezó el 18 de, de diciembre del año 2005. Cuando el pueblo boliviano le ganó a la derecha en las urnas con el 54%, ese día empezó la construcción de un golpe contra este proyecto. Y no, hay algunos compañeros que dicen: no, son los errores de Leo, ese gabinete que no lo ayudaba, eh, no, eh, son los dirigentes. Que, que, que, que, que no estaban con sus bases, son los grandes errores que se han cometido. Es posible, queridos compañeros, no hay que tampoco, tampoco esquivar esa crítica. Hemos cometido pues, errores en 14 años, por supuesto, y los asumimos políticamente, históricamente, nos responsabilizamos de esos errores, porque no podemos ser tan irresponsables para decir que no se cometieron errores, por supuesto. Profesores. Pero miren, ¿cuál fue la razón? Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir para cancelar este, este debate absurdo, inútil, estéril, de que si hubo golpe o no hubo golpe. En Bolivia lo que se produjo fue la construcción de un golpe de Estado desde el año 2005 hasta el año 2019 y este proceso no va a parar queridos compañeros vénganlo en su cabeza no va a parar voy a explicar las razones digo que fue la construcción del golpe queridos compañeros cuando él se reunió en Edeo, antes de ser presidente. Se reunió con el embajador David green Cuando se produjo esa reunión, ¿saben lo que le dijo el embajador norteamericano al presidente? Le eh? ¿No dijo, mire, lo felicitamos. Usted ha sido elegido democráticamente, pero tenga en cuenta que usted no va a poder gobernar si no se alinea al gobierno de los Estados Unidos y sabe qué le dijo no va a ser viable porque nosotros decidimos lo que va a ocurrir con su política económica su gobierno no va a ser viable sin nosotros y si usted no gobierna con nosotros le va a ir mal a Bolivia le va a ir mal a América Latina que mal a los Estados Unidos. Como él, encarnada la victoria abrumadora del 57, 54%, le dijo, ¿sabe qué, embajador? A mí no me eligió Estados Unidos. Usted no me eligió para gobernar. A mí me eligió el pueblo boliviano y voy a gobernar sobre lo que decida el pueblo boliviano. Asamblea Constituyente Asamblea Constituyente Nacionalización de los recursos naturales, compañeros y un nuevo modelo de Estado que se aleje de ese modelo neoliberal que solo nos trajo pobreza Evo no se alineó ¿Y qué hizo Estados Unidos? Nos mandó un embajador separatista Phil Corbeck que dirigió el golpe de estado entre el año 2006 y el 2008 nos quiso tumbar la asamblea constituyente recuerden ustedes cuánto, le, cuánto sufrió este pueblo para tener una asamblea constituyente para tener una nueva constitución política del estado Alineó a las fuerzas de la derecha golpe conspiró con la, con la media luna financió a la media luna Compañeros, intentaron matarlo al compañero Evo Morales. Lean los, los cables de Wikileaks acerca de lo que dice el embajador norteamericano. ¿Saben lo que dice? En los momentos más críticos del golpe, pongan en ejecución el plan de emergencia, porque aquí se pueden producir dos escenarios. Uno, un golpe de Estado y por otro lado, la muerte de Evo Morales. Eso lo dice, yo se los demuestro, están en los cables de Wikileaks. Y para, para, que, para que no me digan que soy mentiroso, creo que he vamos a ver, la iglesia norteamericana, aquí está, aquí está, clarito, churita, compañeros, aquí está. Miren, ¿qué dice? El Departamento de Estado de Estados Unidos se planteó. Seriamente la posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo Morales. Un cable revela los planes de la Embajada de Estados Unidos en La Paz para preparar estos acontecimientos. Lo que dice el cable, el Comité de Acciones de Emergencia, con el equipo de evaluación situacional del Comando Sur, Dice, prevé un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo, un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Evo Morales. Esto lo redactó el embajador de Estados Unidos, compañeros, no lo no redactó ningún funcionario nuestro. Ya estaba premeditada la desaparición física del presidente Evo. Ya estaba en marcha el golpe de Estado y tuvimos que frenar el golpe de Estado en septiembre del 2008 con la expulsión del embajador de Estados Unidos. Tuvimos que expulsar al embajador para frenar el golpe. Fracasó el golpe, compañeros, porque el presidente Evo tomó la decisión valiente de expulsar al operador número uno del golpe de estado y cuando se fue se cayó el golpe y se cayeron los prefectos y empezamos a gobernar con toda la fuerza que nos había otorgado el referéndum revocatorio que le dio el apoyo al presidente Evo por 67% de apoyo en el año 2008 ese golpe de estado que fracasó, compañeros, tuvo que obligar a los norteamericanos a que modifiquen la estrategia. No podemos dar golpe de estado a este pueblo de rebeldes, entonces hay que cambiar la estrategia. Hay que hacer un proyecto de separatismo en Bolivia. Y fueron y se contrataron paramilitares, sicarios, de los países de la Europa del Este y vinieron a querer dividir aquí el país y los desoldamos, los detuvimos, los encarcelamos a esos terroristas ¿Cuál fue el próximo golpe? Referéndum del 2016 cuando pretendíamos modificar la constitución política del Estado ¿Se acuerdan del golpe mediático del caso Gabriela Zapata? Que nos hizo perder con menos del 1%, compañeros. A 15 días de las elecciones de las, del referéndum, metieron el golpe mediático de la famosa, del famoso hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata. Y desde el año 2016, la estrategia norteamericana cambió, mis compañeros. Ya no apostaron al golpe directo, sino. A la subversión política. Y recuerden ustedes todo el proceso de desestabilización desde el 2016 al 2019. Les recuerdo, rebelión del, y subordinación de la policía, compañeros. Recuerdan el, las movilizaciones de las Fuerzas Armadas pidiendo la descolonización. Recuerden la movilización de los discapacitados, recuerden el, el conflicto con los cooperativistas mineros que terminó con la vida de un viceministro en el altiplano, todos esos movimientos eran financiados por la embajada americana para desestabilizar, hasta que llegó las elecciones del 2019. Y las elecciones del 2019 para estas elecciones, compañeros, ya los norteamericanos decidieron que esas elecciones iban a ser torpedeadas, que esas elecciones iban a ser interferidas. Y existen los documentos, compañeros. Existen los documentos. Entonces, ese golpe de Estado del 10 de noviembre no se produjo porque el Camacho... Porque Calibán, porque Mesa habían decidido solamente hacer el golpe, no. Ellos se convirtieron en los peones subalternos de la estrategia norteamericana para el golpe del 2019. Porque trabajaron durante todo el 2019 para desacreditar las elecciones. Bien, aquí están los documentos, compañeros. Miren, el 17 de enero, ahora bien, antes de ver los documentos, el golpe del año, el golpe del 2019 fue sostenido por una triangulación de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea. En el, en, el, en el nivel internacional, apoyados por los medios de comunicación hegemónicos internacionales. En el segundo nivel, estaban, por supuesto, los países, los, los, los países gobernados por presidentes de la derecha en América Latina. Y en tercer, tercer lugar de la jerarquía conquista, estaba toda la derecha, esta derecha, insisto, golpista, antidemocrática, antinacional, Mesa, Camacho, Doria Medina, Costa Sevilla, Albarracín, etcétera, etcétera, era el tercer nivel en la estructura golpista. ¿Sí? Aquí hubo, compañeros, un trabajo muy bien planificado desde el Departamento de Estado, que permanentemente se pronunciaba contra las elecciones del 2019. Voy terminando, voy terminando, queridos compañeros, pero para dejar claramente establecido: la OEA, ¿cuál era el papel de la OEA? El papel de la OEA era echar basura al proceso electoral. La Unión Europea, ¿cuál era el papel de la Unión Europea? Echar basura al proceso electoral. ¿Cuál era el papel de los Estados Unidos? Financiar a los medios de comunicación, a los analistas, a los ONGs, pinchar a la Iglesia Católica, ¿para qué? Para que se enturbie el proceso electoral. Y vinieron con el relato del fraude. El único fraude que existió fue el fraude que se montó en los laboratorios políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de ahí salieron las decisiones para que la OEA con Almagro actuara de la manera más irresponsable, Almagro es el responsable de las muertes y las masacres, junto con el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea ¿Quiénes apoyaron todo eso? Bolsonaro del Brasil, que los recibía constantemente a Camacho en, en, en el Estado brasileño. Magri, acá haciendo operaciones políticas Sebastián Piñera, obviamente con sus agencias chilenas de inteligencia acá en Bolivia, conspirando contra el gobierno. Y toda esta derecha articulada, financiada por este, eh, esta especie de triangulación. Estados Unidos, Unión Europea o la OEA. Esa es la historia del golpe, queridos compañeros. Así se dice. Los pititas fueron un rebaño obediente, dócil, ¿no es cierto?, de esta trama conspirativa que ya estaba ocurriendo hace 14 años. Y dicen que fueron los que durante 21 días, ¿no es cierto?, lograron a derrocar a un gobierno. Fueron parte, obviamente ellos no conocían la trama. Golpista, se movilizaron porque estaban financiados por así, por la universidad. Ahí se fabricaban las bombas molotov, ahí cortaban, cortaban los fusiles para hacer sus escudos. Ahí lograron, la policía les entregó los gases para atacar a nuestra gente. ¿Quién amotinó a la policía? Si, si no fueron los gringos a través de sus testaferros. ¿Quién indujo a que Calimán le pidiera al presidente Evo Morales que renunciara, compañeros? Y qué? y la historia de los pititas en las calles, ahí con, un, con una pita colocando en la calle para derrotar un gobierno, de compañeros. No seamos ingenuos. Este fue un golpe de esa naturaleza, de esas características. Pero un golpe, ojo, no se lo ve solamente. En su origen, porque hayan intervenido las, las fuerzas armadas o se haya amotinado la policía, no. El golpe también hay que estudiarlo en sus consecuencias, compañeros. Dicho de otra manera, por lo que genera ese golpe y qué es lo que generó ese golpe, masacre sangrienta. ¿Qué es lo que ha generado el golpe? Destrucción del aparato productivo. Intervención de gobiernos extranjeros en Bolivia. Ese golpe fue producto, motivado, no solamente por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que no querían ver en territorio boliviano inversión china, ni la presencia rusa, ni la presencia de la India, ni la presencia de Irán. Fue un golpe de naturaleza geopolítica, ¿saben por qué? Porque aquí en Bolivia los chinos y los rusos tenían una alianza estratégica con el Gobierno Nacional para sacar a Bolivia del ostracismo económico e impulsar el gran proyecto de industrialización. Estados Unidos le declaró la guerra no solamente comercial, sino la guerra política a China, y China estaba acá en el centro de nuestras, de nuestras políticas de industrialización y por eso la guerra de Estados Unidos contra Bolivia fue para echar a China, para echar a Rusia, cuando Rusia tenía acá proyectos de energía en el tema de gas, estábamos desarrollando proyectos para el desarrollo de la industria de la uria y el amoniaco. Rusia tenía grandes programas de inversión para, la, para el descubrimiento de grandes pozos petroleros con gas, compañeros. Y si Rusia hubiera invertido los 2.000 millones de dólares que se había comprometido, hoy día estaríamos descubriendo pozos petroleros de gran magnitud en Bolivia para reimpulsar la economía nacional. Lo mismo China. China, compañeros, acá estaba acompañando la transformación económica e industrial de nuestro país estábamos saliendo del siglo XIX para transitar al siglo XXI en un solo tiempo, en 14 años, logramos la vertebración nacional, compañeros con créditos chinos las carreteras esa carretera del Alto a Oduro, la carretera de Riberalta a Cubija la, la, las dobles vías, etcétera, etcétera, crédito chino en un solo momento con, la, con los créditos chinos vertebración nacional desarrollo de la industria petrolera compañeros desarrollo de, la, de, de otras industrias con inversión china con los chinos íbamos a construir el corredor bioceánico que unía el pacífico con el atlántico para unir a los países de América del Sur para convertirnos nosotros en la mayor potencia comercial del siglo XXI para unir la, la, las cuencas del Pacífico y del Atlántico, Bolivia se iba a convertir en el puente comercial más importante después del Canal de Panamá y eso no lo toleraban los norteamericanos porque estaban perdiendo poder, prestigio, hegemonía en América Latina y en bolivia Esas son las razones del golpe, compañeros y no el fraude electoral, el autoritario de Evo Morales, la dictadura del más. Esos eso son discursos que solamente creen los ilusos. Acá, compañeros en Bolivia, este que ha sido un golpe cuya marca ha sido la geopolítica energética, la geopolítica industrial. Si no hubiera habido ese golpe hoy día, íbamos a continuar con el desarrollo del litio, íbamos a continuar con la industria del petróleo, de la urea y el armonía, Estamos perdiendo más de 1.500 millones de dólares porque la dictadura de Yanine Áñez destrozó los proyectos de la industrialización y ahora hemos retrocedido 10 años para terminar. No es que lo diga Juan Ramón Quintana, no es que yo estoy diciendo que este es el golpe de litio, compañeros, compañeras, lo dicen investigadores británicos, investigadores británicos que han hecho investigación durante varios meses y han señalado de manera categórica que en este golpe se han involucrado no solamente la OEA, el grupo de Lima, Estados Unidos, también Inglaterra. Aquí ha metido la mano el Reino Unido, aquí ha metido la mano la Unión Europea. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Unión Europea es el aliado estratégico de los Estados Unidos en esta disputa hegemónica contra China y contra Rusia. Y nosotros nos hemos convertido en el campo de batalla de esta disputa geopolítica, mis queridos compañeros. Este es el fondo del problema. Por lo tanto, cuando dice que no hubo golpe de Estado, lo que quiere decir que no hubo ya Áñez años con su tentación criminal a destruir la plataforma de la industrialización del Estado de Venezuela. Lo que quiere decir que no hubo masacres, no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo compañeros perseguidos, no hubo corrupción espantosa en este país, en plena pandemia robándonos los respiradores, queridos compañeros y compañeras. Mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos este régimen que le toman, apoyado por Carlos Mesa, Doria Medina, Luis Fernando Camacho, la Iglesia Católica, no dijeron una sola palabra sobre nuestros hermanos heridos, nuestros hermanos muertos, nuestros hermanos masacrados. Eso es complicidad golpista. Y por eso hoy día, cuando escuchan del golpe, compañeros, se les crispa la conciencia culpable. Cuando escuchan del golpe, no quieren saber del golpe, porque son los primeros responsables en la masacre, en las masacres sangrientas contra nuestro pueblo, en la devastación de la administración pública, en el saqueo, en la entrega de nuestras empresas, en el desmantelamiento. Y tienen, como dicen nuestras compañeras, tienen que enfrentar al imperio de la ley. Esto no es venganza, que los hayan detenido, no es ningún acto de venganza. Todavía no sabemos cuál es el alcance de la destrucción de la economía nacional del año 2019 y 2020. Todavía no sabemos cuánta plata ha recibido Carlos Mesa, Doria Medina, Camacho, etcétera, etcétera, para el golpe esas son las marcas indelebles que los tienen que colocar, queridos compañeros ante un juez y ante un fiscal para que se haga justicia la impunidad de juzgar al mazo de la OEA y tenemos que seguir juzgando y, y haciendo investigaciones, compañeros contra los responsables de la Unión Europea, ahora la delegación, seguramente, de la Unión Europea debe estar señalando que nosotros somos los que estamos echando sombras a la Unión Europea. Tenemos que dejarnos del romanticismo de que los europeos son democráticos, ayudan al mundo, etcétera, etcétera. Los europeos, la Unión Europea a través de la OTAN. Son responsables de la guerra en Medio Oriente, de la invasión a Irán, a Afganistán, a Siria, a Libia. Los que han decidido las guerras junto a Estados Unidos tienen manchadas las manos de sangre. Y en el golpe de noviembre del 2019 tienen responsabilidades penales las autoridades de la Unión Europea que han socavado la autoridad del Tribunal Supremo Electoral aquí en Bolivia. Eso es lo que ha detonado, queridos compañeros, la gran crisis política, la masacre y la devastación en nuestro país. Ese es el golpe de Estado. Esa es la naturaleza del golpe de Estado. No es el detalle. Imagínense una presidenta golpista haciéndose colocar la banda presidencial por un soldado del ejército. La presidenta golpista, declarándose, se, se autoproclama sin cuórum en la Asamblea Legislativa Nacional. La presidenta, la presidenta golpista, queridos compañeros, se pasó por el pozo de la Constitución Política del Estado. ¿Cuánto tenía de apoyo electoral la presidenta golpista? 40 mil votos. Ah, entonces creo que este es un momento importante para estudiar para analizar, para pensar de qué manera se están produciendo los golpes de Estado los nuevos golpes de Estado en el siglo XXI insisto para cerrar compañeros tenemos que estar advertidos de los nuevos proyectos de los golpes de Estado no creo que los golpes de Estado van a venir de los fusiles de las Fuerzas Armadas de, de la punta de sus cañones, de sus tanques o de, su, de sus aviones es posible que lo hagan o pretendan hacerlo, no crean que nuevamente el golpe de Estado va a venir de la mano de una insubordinación policial es posible que lo hagan, es posible que se repita, hay que estar advertidos pero tenemos que estar mucho más advertidos de la necesidad de transformar a las instituciones golpistas policía fuerzas armadas, poder ejecutivo y cuestionar el papel político de la iglesia católica de la jerarquía de la iglesia católica y por supuesto nuestra tarea es seguir derrotando persistentemente a las fuerzas políticas de la derecha para que no se vuelvan a producir las masacres sangrientas para que no vengan a usurpar el poder, para que no vengan a destrozar nuestros símbolos nacionales como la UIPARA, para que no vengan a humillar la pollera de nuestras compañeras mujeres, este pueblo alteño está siendo ofendido sistemáticamente a lo largo de los últimos 20 años, queridos compañeros. Este pueblo alteño está siendo humillado por estas fuerzas conservadoras de la derecha, el año 2003, masacre. El año 2019, masacre. Pareciera que este pueblo rebelde, a este pueblo rebelde se le está aplicando una política, queridos compañeros, de masacre. De destrucción de la unidad, de la identidad de este pueblo. Este es el pueblo rebelde este es el pueblo democrático aquí está la fuerza que va a articular el proyecto nacional de la industrialización para el siglo XXI aquí está compañeros en este territorio está esa fuerza rebelde que le hacía falta a Bolivia para ser ella misma y de eso tienen que estar conscientes los del pueblo alpeño queridos compañeros no podemos ceder un tantito, como decía el No podemos cederle al imperio un tantito. Este es un territorio rebelde, un territorio soberano, un territorio democrático, un territorio que permite que nuestros ancestros, que nuestra identidad, que nuestra fuerza, que nuestro ajayu, compañeros, defienda al pueblo liberal. Este, esta tiene que seguir siendo la trinchera patriótica nacional para contener cualquier otro proyecto golpista de aquí en adelante. Y los jóvenes tienen que tomar, tomar más conciencia de su responsabilidad histórica aquí en adelante. Vamos a depender de los jóvenes. El proceso de cambio que hoy día cumple 26 años. Felicidades al más al instrumento por la soberanía de los pueblos. Felicidades al instrumento político. Felicidades al compañero Evo que es el presidente del instrumento. Felicidades a los masistas del pueblo aludeño. Felicidades al pueblo aludeño por haber derrotado en las urnas después de 11 meses algo que no hizo ningún pueblo en el mundo por haber derrotado a la dictadura más criminal, más cruenta y más ladrona del siglo XXI. ¡Felicidades pueblo andeño! ¡Allá ya pueblo ¡Allá el MAS! ¡Allá ya ERO! ¡Allá ya Bolivia! Gracias, compañero. De esta manera, hemos sido a la a hablar de la casa de la en el Rey de San Gabriel. Esta mañana pues, discurso importante que ha la producción también para analizar. Hasta el próximo contacto de la